Hablemos de las Eh, pausa Antes de iniciar con el video quiero recordarles que quiero hacer un preguntas y respuestas Ya me dejaron bastantes preguntas en el video pasado Pero voy a seguir pidiendo para largo de los próximos videos Así que deja tu pregunta abajo en los comentarios y la responderé en este video Sin más dilación, vamos a iniciar ya entonces, las votaciones de Mob o Mob son unas votaciones que realiza Mojang todos los años en las que nos dan a elegir los diferentes mobs o biomas en su tipo que se añadirán en un futuro al juego. Ya han hecho varias Mob a través de los años, pero vamos a recargar con las que quiero hacer este video, que son las votaciones de los mobs, o sea, de, lo, de los bicharracos. Hasta el momento no ha habido cuatro votaciones de mobs que se han hecho en Twitter a comparación a la de este año, pero eso lo veremos un poco más adelante. Las que han hecho hasta el momento es la de 2017 en las que nos presentaban cuatro mobs diferentes El Horing Inferno, el Phantom o como se le decía en su momento El monstruo de la noche de oscuras que fue el ganador de esta mobboat El monstruo del océano profundo y The Great Hunger No lo digo en español porque en español se dice la gran hambre así que suena raro entonces suena mejor en inglés la de 2020, que fueron también de mobs Que nos dieron tres mobs para elegir Que fue el Moobloom El Ice Hologer Y el Glow Squid ¿Qué puta madre, a quién le gusta el Glow Squid Y terminó ganando Como que, bueno, Dream La de 2021 en las que estuvieron El Golem de Cobre El Alley y el Glayer En el que terminó ganando el Alley y ahora la mob boat del 2022, en las que nos presentaron a tres diferentes mobs que iré recalcando y dando mi opinión uno por uno. El primer mob que nos mostraron fue eh, una criatura prehistórica, supuestamente conectada con la arqueología, que sale de un huevo que tenemos que encontrar en estructuras submarinas, dejar que eclosione y saldrá esta cosita toda adorable que podrá escarbar semillas del suelo el rascal una cosa ahí todo fea con la piel de un Pillager y un lo que se cree bondol en la espalda eh, que aparecerá debajo de la capa cero y aparecerá de manera aleatoria además de lo que le hace especial es que el huevón jugará con nosotros a las escondidas en las que tendremos que encontrarnos una cantidad a él una cantidad de tres veces para que nos dé un objeto conectado con la minería y un encantamiento de hasta nivel 3 o sea, eficiencia 3 y rompelea 3 y algo así. Y el Tuff Golem. O Golem de Toba Que mm, es de Tough Y puede tener ítems en la mano. Y está lindo. Pero es increíblemente inútil. Mejor dicho, ni quiero hablar de este de aquí. O sea, me da, me da pereza. Solamente sabemos que este no va a ganar y va a perder en las primeras votaciones. Y ya está. Pero de alguna manera, teniendo en cuenta esto eh, Que cada mob tiene cosas únicas eh, Excepto ya saben quién Bueno, yo en lo personal Voy a votar por el Sniffer Ya que en mi, en mi opinión Es un mob que me gusta muchísimo más Que los otros dos Y no solo es eso, sino que trae mucho más diversión y cosas nuevas al juego, por lo que ya dije anteriormente, tenemos que estar ahí con él, encontrar el huevo, o sea, buscar el, buscar una, una cosa, una, una, cosa de esas, encontrar el, encontrar, el amigo, lo dije como chino, encontrar el huevo, el huevo, sacarlo y dejarlo que eclosione, y para cuando eclosione, pues ahí ya puede empezar a buscar semillas, pero la cosa es que se puede hacer grandote. Eh, pero bueno, y lo más importante Mira que mono, eh. es que se acuesta y todo qué bonito ah, A comparación del Rascal y el Tuf Golem Que son un poco más aburridos Así que me atrevo a decir que el ganador De esta mob vote será El Tuf Golem ¿Cómo? Que no, obviamente no, será el Sniffer Por todo lo anterior que he dicho Entonces volviendo al sistema de votaciones Que eh, Dije en el inicio estas se han hecho en Twitter a través de todos los años. No me voy a poner a hablar de toda la polémica de lo que es en Twitter y Dream. Bla bla bla. No voy a seguir hablando de eso. Porque este video queda más largo que el Río Nilo. En total, hasta ahora las votaciones son en la página del Minecraft Launch del Minecraft, en el launcher oficial premium, o en Minecraft Preview, que también es parte de Minecraft Premium. Olvídalo del ganador el Sniffer. Es que mira qué lindo.